Muchas gracias, señor presidente. El senador Alberto Fabra ha hecho referencia a la empleo, la inversión y la actividad económica. Si quiere, cuando quiera y tenga un momento, como valenciano le pediría que habláramos de la herencia en empleo, inversión y actividad económica que han dejado ustedes en, en nuestro país. Cuando se plantea un pacto nacional, se tiene que abordar, en nuestra opinión, de una manera seria y siendo consecuentes. Y eso significa... A aplicarse a uno mismo lo que predica. El informe de la COSCE de este año es demoledor en ese sentido. Dice, y cito textualmente, que no hay señales que permitan afirmar que el Ejecutivo haya asumido un compromiso real de impulsar una política de I+, D+, I. En fin, en los últimos años el Partido Popular ha recortado a lo bestia las partidas presupuestarias dedicadas a la I+, D+, I. Fíjense, en 2009 la inversión fue de 9.661 millones. En 2017 es de 6.490 millones, una diferencia negativa de 3.171 millones. Estas son sus prácticas y lo demás es palabrería. Ustedes presumen de la leve recuperación de las inversiones en los presupuestos de este año, pero lo que no dicen ustedes, y sí que dice el informe de la coste, es que es preocupante que desciendan todos los capítulos no financieros y aumenten los financieros, en particular los pasivos financieros, en el presupuesto de este año. En definitiva, recortes, inestabilidad presupuestaria, a lo que debemos añadir también la desaparición del Ministerio de Ciencia e Innovación. Estos son motivos fundados para que ustedes revisen sus políticas. Antes de plantear pactos nacionales, hagan ustedes los deberes. En mi primera intervención incidía en que un pacto nacional por la I más D más +I D no puede basarse exclusivamente en las conclusiones de la ponencia sobre medidas de integración, apoyo y transferencia de conocimiento a las pymes. Y En ese sentido quería situar una cuestión que para nosotros es central. Cuando hablamos de I más más I tenemos que hablar de investigación. Sé que les asusta la palabra investigación, pero tranquilos que ahora solo vamos a hablar de investigación científica. De la judicial ya hablaremos en otro momento. Pues bien, les venía a decir que si hablamos de un pacto nacional, no podemos hacerlo sin abordar la situación de las miles de investigadoras y e investigadores de este país que llevan media vida encadenando un ciclo crónico de precariedad que pasa por la temporalidad, los bajos salarios, el paro y la inmigración. En todo ello, este Gobierno, tendrán que admitirlo, tiene una gran responsabilidad y es una vergüenza que muchas de nuestras investigadoras y investigadores estén en esas condiciones y hayan tenido que organizarse para hacer frente a un Gobierno como el suyo que les maltrata constantemente. Quería situar esta cuestión no solo por su gravedad, sino porque sabemos que la falta de voluntad de diálogo del Partido Popular y de este Gobierno no es solamente con nuestro grupo político, sino que es algo generalizado. Y abordar un pacto nacional, señores del Partido Popular, exige en cualquier caso un proceso previo de diálogo profundo y sosegado con las organizaciones de la sociedad civil, más allá de la ponencia aprobada en la décima legislatura. Es decir, debe implicar la participación amplia y profunda de las pequeñas y medianas empresas, los autónomos, los centros de investigación, las universidades y, por supuesto, los profesionales. En definitiva, señores del Partido Popular, dos cuestiones. La primera, hagan los deberes, empiecen por revertir sus políticas de recortes que han dejado malherido de nuestro sistema de innovación y, a continuación, abordemos un pacto nacional desde el diálogo y con la incorporación de los agentes afectados. Muchas gracias.